Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos desde el Gigante del Sur porque ya empiezan a acomodarse los equipos, finaliza el precalentamiento los saluda Mauricio Sender Labori, se viene la semifinal, la primera de esta Copa Ushuaia se enfrentan Jaffy camioneros, ni más ni menos que los dos clasificados de la Liga Ushuaiense para jugar la segunda fase de la Superliga Patagónica ...a disputarse a fin de mes que viene, a fin de septiembre... ...esto va en Río Grande, Jaf y Camoneros estaremos en compañía... ...en los comentarios de Lien Tapia, Lien, bienvenido, ¿cómo estás? Primero preguntarte si ya se pasó un poquito la calentura o no... Sí, sí, estamos, estamos mejor ya, otro día, otra cosa... ...la, la tristeza por ahí que, de que se lo intentó, pero bueno, ahora preparados para esto... Lo miraba recién a, a, a los muchachos de Hafe en la entrada en calor Y pensaba que desde la llegada de Montiel eh, Tienen como mínimo esta sana costumbre de, de llegar a estas instancias ¿no? A estos duelos que son cada vez más reiterativos eh, Ahora por ejemplo con camioneros que ya van varias veces que se enfrentan en el año eh, Imaginamos y esperamos un partido que tenga sobre todo mucho futsal Sin duda que sí, eh, el año pasado en la Copa Ushuaia Que cerró la temporada porque solamente hubo dos torneos se quedó en cuarto de final, no pudo estar entre los mejores cuatro. A comienzo de esta temporada se queda con el título, justamente enfrentando a camioneros en la final, una final que se define por penales. Y ahora llegando a los cuatro mejores de esta Copa Ushuaia, en instancia decisiva de Superliga Patagónica, por lo menos en el plano regional. Y ahora con la opción de llegar a una nueva final en esta Copa Ushuaia. Así es, con la oportunidad de. ...de llegar otra vez a, a la cita máxima la semana que viene... ...y bueno, con, con la expectativa de mantener lo que viene trabajando hasta el momento... ...ayer Haaf sacó, de, de los conjuntos que van a estar en semifinales... ...es el que mayor ventaja sacó, lo, lo pasó por arriba... Eh, ...de a ratos en el partido a, a Teddy, que cubriste vos Mauri. Exactamente, sí, un inicio arrasador, después se dedicó más que nada a controlar el juego... ...mover la pelota y cerrarle los caminos al rival después de una diferencia 5 a 0 en, en los primeros 10 minutos, el partido realmente se está clara, fue muy contundente lo de Haft. y hoy ante un camionero, es un camioneros que ha venido en alza en esta temporada, me parece a mí, que va mejorando a poquito el juego, se va sintiendo más cómodo, dio un golpe sobre la mesa realmente, cuando logró esa clasificación a la, a la segunda fase de la Superliga, porque se la había complicado, estaba contra las cuerdas, y finalmente terminó por la ventana, ganando la Defu, venciendo en el último partido. Veremos ahora si puede tomarse la, la revancha de Jaf, porque es una revancha también para el equipo de Moreno. Sí, por supuesto. Es, no deja de ser una revancha por lo vivido en aquella final. Eh, y porque también en, en, en el conteo, digamos, en el contador, eh, termina entrando primero Jaf en lo que es la Superliga, segundo Camionero. Entonces, de alguna manera, Camioneros intentará, yo creo, primero seguir... Afianzando lo que marcás vos, Mauri, que es eh, estar en alza. Eh, camioneros va realmente de menor a mayor. Ayer trabajó el partido contra CAEF, pero desde las individualidades y desde el oficio lo pudo sacar adelante y muy bien. Entran los equipos a la cancha, el ingreso con el himno FIFA. Ya se nos viene Javi Camioneros. En la primera semi de la Copa Ushuaia, a continuación el señor Tapia y Brest estarán llevándoles Adelante las alternativas a sus casas, en lo que ocurra con Mercantil y Comercio. Los otros equipos que pugnan por el título en este segundo certamen de la temporada. El saludo en él y en cabeza. El equipo de Camioneros que va con estos nombres. La 1 para Manuel Torres. La 12 Ítalo Gómez con la número 8 Marcos Cache Ferreira. La número 4 para el mago Joaquín Gatica. La 13 el pájaro Lucanemul. Con la 14, el Pera Maximiliano Schwartz. La 5 para Mauri Nieto. La 10, Gaby Espinosa. Con la 6, Juaco Mancilla. La 7, Lucas Negra. La 3 para Gio Brandi. La 11, Martín Toledo. La 15, el Monito Walter Hidalgo. Con la 16, Farid Tapia. El equipo conducido por Facundo Moreno. El Dami Casacia y Marcel Oreja, el Barra Singhaf. Por su parte, dirigido por Luciano Montiel y con Roberto Gutiérrez como ayudante técnico. La 17 para Simón, el Moncho Fernández, la 13 Gonzalo Hernández, los dos arqueros La 11, Zariel Medina Con la número 23, Leo Jerez La 3 para Agustín Torres Con la 7, Rodrigo Hernández, la 12 El capitán, Agustín Oliva La 10, Joaquín Ibarra, la 9, Nicolás Chavero La 5, Axel, el Pollo Baumgartner La 25 para Agustín Berti. La 20, Maximiliano Casasola Con la 22, Luciano, Nico Liero Y la 4 para Franco Navarrete Equipos presentados Se vendrá en cualquier momento el sorteo de capitanes y quedará todo dispuesto para el comienzo del partido. Los jueces, ahí los tenemos, a Lobo y a Dilernia. Serán la dupla arbitral que tenga a cargo llevar adelante este encuentro. Encuentro caliente, esperemos que se juegue más de lo que se hable. Y de que realmente una vez finalizado tengamos que analizar el juego y no quizás... Elementos externos que opacan a la caprichosa en la 40 por 20, la arenga del camionero se el aguante de la gente porque lo hace aquí en el Gigante del Sur, el estadio donde hace el local Nelly que ya va al sorteo de capitanes se sumará Agustín Oliva en breve, luego de la arenga seguramente de Jaff. lo vemos a Montiel, ¿todo bien Montiel usted? A ver qué dice Montiel, ¿está toque okay, Montiel? Ahí está Montiel Saludos para toda la familia Montiel, la arenga de Jaff. Ahí está la arenga, ahora sí el sorteo de capitanes, primero la foto con el señor Cristian González, foto que después podrán ver en nuestro Facebook en mzldeporte.com, porque somos el medio del deporte Fueño no, en paralelo, el señor Piro Torres en Río Grande con el debut del estreno de Deportivo Suárez en la Copa de Oro Zona Sur del Futsal CAF, este certamen organizado por la Federación Fuina de Fútbol de Salón, Grande que viene de ser tercero, ni más ni menos, en el certamen argentino. C20, campeón Comodoro, venció 4-13 en suplementario a Mendoza. Todo el futsal, toda la información. Sorteo realizado, se vendrá el comienzo del juego. Moreno, vamos con los nombres entonces al arco. Ítalo Gómez, la número 10, para Gaby Espinosa, la 7, Lucas Nelly. Con la... 14, el Pela, Maximiliano Schwarz, la 4 para el Mago Joaquín Gatica, así forma Camioneros. Por el lado de Jaff, el mismo cuarteto que inició en la jornada de ayer, el Quinteto, porque también al arco va el Moncho. Simón Fernández con la 20, Maximiliano Casasola, la número 10 para Joaquín Ibarra. Aquí abajo nuestro con la 11, Azariel Medina, el capitán Agustín Oliva con la 12. En el arco ya lo dijimos, mientras terminan de solucionar algunos inconvenientes con la red... El 17, Simón, El Moncho, Fernández, Lindo Marco, Tapia, para este Lindo, partido que se nos viene. Lindo Marco, buena cantidad de gente, buenos cuartetos en cancha, esperamos que, que suene ese silbato que empieza a rodar la pelota acá en la 40 por 20 y que pase a la final el que tenga que pasar, ¿no? Después de tantas suspicacias en partidos anteriores, de tantos dimes y diretes, hoy el que pasa sigue, el que pierde queda y con eso no hay vuelta. La llave del gol, quiere arriesgar Tapia, mientras tanto esperamos, juega un poquito. Vamos a arriesgar, se la vamos a dar a Nelly. ¿A Nelly? A como, el, como el partido del clasificatorio, Gracias. que también lo rompe a Nelly contra Jaff, dice vamos usted. ¿La gente qué opina? ¿Quién tiene la llave del gol de este partido? A ver, quiero que juegue la gente. A ver, los que están del otro lado, que nos digan quién rompe el cero, quién marcará el primer gol. A ver qué es lo que sucede, quién acierta. A ver, Brest. Brest, que está también acá, bienvenido chiqui, bienvenido, usted Hola, también Comanda comando a la audiencia, un saludo grande a todos eh, Para mí, ese señor, Asa, Asa Medina va, va a romper el cero Me dejan complicado entonces, uno por Camioneros, uno por half, yo por quién voy Ayer el partido para half lo rompió el negro Fuaco Ibarra Y yo me la voy a jugar Porque de todos los que están, me parece que uno que anda necesitando goles es ese que la tiene ahora, el 10 Gaby Espinosa le voy a dar la llave del gol al 10. Bueno, a ver quién gana, ¿no? Y me la jugué, me la jugué. El que no arriesga no gana, dicen. Se vendrá el partido en un minuto nomás. Ya está la red, ok, Tapio, entonces. Está, está ok la red, parece. El que no riega no gana. Y erran los que patean, dicen también. ¡Epa! Eba, fue fue en directa eso, ¿eh? Fue en directa, fue en directa, fue en directa. Llave de gol Casasola, dice Néstor Puebla. Tenemos Casasola, entonces Casasola, Puebla. Medina. Nelly. Nelly Espinosa ahí está. ahí está. Le doy esto a usted, Tapia, porfa, me la barra y lo cede a la señorita Viceseo que está ahí a la espera. Muchas gracias, ¿eh? qué equipo, ¿eh? impresionante. Se nos viene no una bueno, linda... Todo, sí, bueno, olvídate, bueno, bueno. sí. Pero, bien, bien, bien. Bien, bien estamos bien. Bien ubicados para vivir y disfrutar este gran choque. Que se viene en la Copa Ushuaia, primera semifinal, Jafi Camioneros. Este lo vive como siempre a través de mzldeportes.com. En paralelo desde Río Grande, Piro Torres, con la actuación de Deportivo Ushuaia en la apertura de la Copa de la Zona Sur. A continuación de este partido, por la misma pantalla, por el mismo dial, por donde quiera verlo siempre en MZL, se vendrán mercantil y comercio. ¿Con los relatos de quién? ¿Qué relato hoy? Me toca a mí. ¿Relato a Tapia? ¿Qué? ¿Pero qué le pasa a Bres? ¿Está tímido? No, no, yo no. tranquilo. Relato a Tapia, comenta a Bres, entonces. Está, está procesando. Yo no le quise preguntar, no le iba a preguntar. Yo no, no, quiero, no quiero tocar el tema. No, no. No quiero, no quiero tocar el tema. Vamos a dejarlo a otro momento. Vamos a dejarlo para otro momento. No metemos no me en este partido. faltaba la pelota, faltaba la pelota ahora sí se vendrá el pitazo de Lernio de Lobo, de Lobo me parece eh, que de Lobo va a tener la voz cantante entonces, se vendrá el saque de Casasola, 20 minutos por jugar este primer tiempo, después habrá 20 más en caso de empate penales para definir el primer finalista de la Copa Ushuaia Camineros que quiere ser tricampeón camineros, eh. camineros ganó los últimos dos títulos de Copa Ushuaia, quiere ser tricampeón Haft en busca de su segundo título en la órbita de AFA, pero todavía falta un montón. Esto es recién la semi, la orden de Lobo. El partido en marcha, ya están jugando Haft y Camioneros. En la primera semi, aquí en el gigante del sur, Oliva, el que recibe es Medina. Ibarra en la paralela buscando Largo a casa sola. Lo marcaba el Pela Schwartz. Habrá salida, será para la gente de Camioneros. Nelly, Schwarz que la saca largo, el envío para el Mago Gatica, aguanta Juaco, quería el Mago, la perdió, ahí está, atención con esta mano, a mano quedó, roba, muy bien, desde atrás Gatica limpio, se había complicado, Camionero se había complicado, terminó saliendo airoso de esta situación en el arranque Tapia. Sí, es una complicación en el fondo, casi cuesta caro, estuvo atento Gatica con, con, con la recuperación que iba va por el eje. La tiene cameneros ahora, intenta presionar alto, haft, pero la aguanta bien cameneros El envío largo, de esta luego Melecca, de Nero, Ibarra, va Ibarra. Ibarra para afuera con Oliva, Oliva el enganche, buscaba el opuesto, se pasó a Zariel Medina, pero hubo un rebote en el camino, la sigue teniendo el rojo y negro en ataque, 0-0. En el primer minuto de juego aquí en el gigante. Ibarra que se perfila, busca el pase adentro. La sacaba el Pela Schwartz. No quiere Lola el, el Pela. El que recibe es Ibarra. Cericero en el arranque. Azarín Medina en la paralela con Casasola. Intenta profundizar. Con Casasola. Ahora en la paralela. Otra vez recibiendo el 20. Atrás con Ibarra. La diagonal para Oliva. Cierra los caminos camioneros. Que se planta. En ese cerrojo defensivo. Se equivoca Ibarra. Ahora. El que falla en el pase es el Pela Schwartz. se la dio a Batica. no va a dar respiro esto Tapia. ¿eh? No va da a dar respiro, lo importante y lo saludable es que la bocha trata de estar, o tratan de mantener la mayor cantidad de tiempo posible en cancha, por ahora propone Jaf espera camioneros. Medina, Oliva, Medina, Ibarra, ¿Qué buscaba... Camioneros que está, me parece a mí, apelando a un juego similar al que le dio réditos en el triangular clasificatorio. Donde, después de la ventaja, se cerraba en el fondo atención porque la bajaba, espinosa bien, pero no pudo. Oliva con cancha para correr. Avanza Oliva, casa sola, la marca. Sí, perdón, no, me vuelvo loco. Dos minutos de juego. Camioneros que ya empezó a soltar la hilacha en cuanto al juego, a lo que busca salir rápido con esos envíos largos a las líneas de banda, a las calles externas de este campo de juego, de la pista azul aquí en El Fiante. Así es, Mauri trata de, de prevalecer el orden en camioneros, de no salir demasiado lejos, eh, de tener cuidado con los cambios, sabe camioneros que Haft tiene una circulación de pelota muy muy buena como arma principal trata de cuidarse de eso y de sacarle rédito, infracción contra Nelly, en la primera del partido en la primera del partido cuando se viene cambio de cuarteto en half, pronto marcar lo que va a ser el regreso a la 40 por 20 del Pollo Van Garner que ayer no estuvo, así como Hidalgo que está en el banco de camioneros que tampoco fue de la partida de ayer, y esas me parecen importantísimas en ambos conjuntos sin lugar a dudas, son dos de los jugadores más importantes que tienen tanto camioneros como Jaffa. Ahora recupera a Casasola en cara a toda la velocidad. Ganó la línea derecha, pero Joar se recupera. La velocidad de Joar para recomponerse había pasado como una tromba. Casasola, Joar la mandó al córner. Ibarra, dos minutos y medio. Se quejan de la cortina. Oliva. Recibe por afuera Sariel Medina buscando en la paralela. No va a poder controlar Casasola. Y se nota también otro ritmo. Otro nerviosismo en half. No está tranquilo como ayer en el arranca el Tate Dick. Más allá de tener la pelota, el pase al otro lado. Al opuesto para que recupere Oliva y vaya en el individual. Corta abajo, bien camioneros dando mucho, en defensa, el local Medina abajo para Ibarra, Ibarra que juega con Oliva hacia el eje, abrió para Casasola que no llega y Nelly afuera queda golpeado Casasola, va a ser un partido desgastante en el físico, también más allá de que tenga cuartetos hay mucha ansiedad, mucho nerviosismo es todo un combo, ¿no Tapia? Es un combo, Mauri, eh, como vos lo marcás recién, eh, trata de ser y vuelta, si bien el que propone half yo creo que Camioneros tomó nota de lo que fue aquel 5 a 5 para el infarto en Petrina, después de ir perdiéndolo por varios goles de ventaja, y a partir de ahí se empezó a rearmar cada vez que lo enfrenta Javi. y toma esta postura, ¿no? De esperar. Pero esperar no significa no tener las herramientas para atacar. Camioneros ataca y ataca, por cierto, muy bien. Y Javi sabe que si la tenencia de pelota no le empieza a dar resultados en el marcador, va a empezar a subir inconscientemente las líneas y las espaldas van a estar cada vez más descubiertas y Camionero lo sabe, Camionero va a intentar explotar esos envíos largos ya lo intentó en dos oportunidades en una no logró controlar a Espinosa cuando quedaba mano a mano con Fernández la salida que termina siendo interceptada por Casasola movió el banco, Montiel ya está el segundo cuarteto en cancha pero Casasola todavía adentro y roba a Casasola Gómez por algo estaba Casasola adentro robó la bola un pase errático en la salida. Casi moja casa sola. Quedó mano a mano. Apareció Ítalo. Que se empieza a ser importante porque este mano a mano vale muchísimo. Va un Garner por la línea atacando a la Juárez Mancilla. Se la cava la cancha al pollo. Ítalo que automáticamente mira a los 20 metros opuestos. A los 20 metros rivales. ¡Va a llevar! ¡Oh! ¡Enorme! Enorme manotazo del Moncho, que había hecho un paso hacia el segundo palo para cerrar el pase. Y Suárez inteligente, buscó el arco. El Moncho metió la mano. Si decíamos que iba a ser un partido de ida y vuelta, usted lo marcaba. Lo tenemos a las claras. Primero Casasola, ahora Suárez. 0 a 0. El partido, Nieto Largo para Mancilla que no. A respirar ahora porque repone Haftapia. Y es de vuelta, rapidito, sin cháchara, como dice Berés. De Ítalo a Fernández. Así fue, se suspendió en el aire Fernández después de dar un paso hacia, hacia el lado opuesto. Sacó la un manotazo bárbaro. Parecía perdido ya, ¿no? Estaba contra contrapié y la sacó a pura reacción, a puro reflejo el 17, que aquí pasa campo contrario. Intenta cambiar, mantiene el planteo, buscar una superioridad ahora con este cuarteto. Y con el arquero en campo contrario, Nicolielo. Torres, otra vez Nicolielo, Nicolielo con Torres, Torres hacia afuera, un Garner de frente al segundo, Fernández, Ítalo, Ítalo con la cara, Ítalo Gómez cuando era el primero de half, rápidamente, rápidamente movió la bola y encontró el hueco, knockout quedó Ítalo Gómez después de salvarle lo que era el gol de Fernández para el 1 0. Sí, le van a contar hasta 10.000 a Ítalo Gómez, ¿eh? Se vieron las caras los dos muchachos que hasta el momento fueron claves. Primero Ítalo, después Moncho y ahora se encontraron ahí. Mano a mano, pie a mano, pie a cara, como quiera llamarle. Es de, es de hierro, Gómez. ¿eh? No se inmuta, Gómez. No se inmuta, ya está recuperado. Nadie tenía esa llave del gol, ¿no? Imagínese si la llave del gol la tenía el Moncho Fernández. Me da loco, lo, lo, verdad lo que dice Bres. ¿eh? Mire si mojaba el arquero, el primero. qué también en la Superliga Patagónica en Río Grande hizo eco, ¿no? Y dejó sorprendidos a varios. Buen quiero jugador, Nicolielo, la salida del lateral. Cambió el cuarteto también Camioneros. Exactamente, con bueno, el monito Hidalgo con Mauri Nieto, Juanco Masilla y el pájaro Lemul. El toque de Nicolielo, Berti, con lo justo, el pollo. El pollo, lo encerraron bien. Pero consiguió mantener la posición de bola. Nicolielo, el uno para uno contra Juaco Mancilla. Torres, la marca del Mono Hidalgo. Hay infracción, se la marcan al Mono Hidalgo. ¿Qué vio usted, Tapia? Fue muy rápido. Se, se perseguieron los dos, ganó en la fuerza del Mono Hidalgo. Por lo tanto, cayó Torres. Falta a favor de Jaf. Y ahora en cara a Torres, la atención era buena esta, Lemul. Lemul, muy bien en la cobertura. Ahí cuando la habían superado al Juaco Mancilla... Fue buena la de Torres. Camagüey se la jugó por la banda. El pollo, la presión, de Hidalgo. Un poquito más agresivo, me parece a mí, este cuarteto de camioneros en la marca. No le da tanto espacio, Jafe. No quiere que le maneje la pelota a Hidalgo. Ítalo Gómez que la revienta para Nieto. Toca en el techo. En el techo del gigante. Será salida para Jafe cuando ya superamos los primeros cinco. Tapia, un análisis cortito de lo que vimos hasta ahora. Arrancaron los primeros tres minutos la posesión de Jaff Se fue acomodando en el partido camionero. Ahora cada vez pisa con más frecuencia a los 20 metros rivales. Y desde la entrada del Mono Hidalgo propone otra fricción. Hidalgo, Lemul Nieto, dándole mucha experiencia. Y el Juaco el Mancilla para darle frescura al camión. Será salida para Haft el ataque. Ahora cinco minutos y medio del primer tiempo. 0-0 cero cero partido. No se abre todavía. Será Hielo el que envíe la bola adentro. El cabezazo de Oberti. Por arriba del horizontal. Se salva camioneros en esta. Se juega a otro ritmo, ¿eh? Este tipo de partido se juega a otro ritmo. No puede farpadear Nicolielo. Oberti de frente, el control largo. Por eso recupera Lemus, pero termina ganando Overty y Le comete una infracción. Sí, señor. Me parece a mí que está correcto la decisión de Diller, de Lobo. ¿Qué vio usted? Sí, sí, sí, coincido. Coincido. Infracción. Está, está metedor, Camioneros, ¿eh? ya, a mi gusto, partidos muy distintos a lo que fue, por ejemplo, la final del torneo de transición, en donde era muy corrido y poco jugado. Ambos con sus herramientas tratan de jugar. Sin duda, sin duda. Coincido en el análisis, ¿eh? Es un partido que está más entretenida, que la final no tan cerrada. Y entra pisado, ahora Torres, para Nicolielo, aquí abajo. Nicolielo, el apoyo atrás pone Moncho Fernández, que tuvo la más clara del partido, el Moncho Largo está... ¡Oh! Yo, yo, yo, ahorita Gómez, el envío largo hacia el otro, para Mancilla, ahí está, lo tenía, el mole Hidalgo, la calidad, ¿no? la calidad de los jugadores, queda en evidencia, pelotas complicadas, sucias, no tan claras para definir, terminan siendo reedituadas, sacan oro, Mancilla la metió adentro y casi, casi el primero del camión entraba Hidalgo para definirlo, lo decía vos, con sus herramientas camioneros, es más claro que el agua el partido jafa tenerla, camioneros a pegar directamente al golpe por golpe. Marcilla. La marca de Van Warner. Nuevamente saque de Juaco. Lemul. El toque corto, Lemul, ganó la banda, Lemul. No pudo meterla adentro. Pero el partido está lindo, está muy lindo. 0 a 0. En 6 minutos 20, vuelve Oliva, vuelve Oliva, pero no hay cambio de cuarteto. Intenta mezclar ahora Montiel sale un poco de la estructura, Oliva que gana al fondo, Italo Gómez. Italo Gómez se queda con la bola tranquilo. Y ya juega largo otra vez ahora Hidalgo que va como pivot. En la lucha con Nicolielo. Se queja una falta Hidalgo, ¿qué vio usted? No, no no la llegada de acá estábamos observando las indicaciones de Montiel a Oliva que acaba de ingresar, pero el partido se está jugando en este momento, me parece a mí, como quiere camionero. Navarrete que casi complica, complica Navarrete, la dejó corta, recientemente ingresado Franco Navarrete, de casualidad, sigue teniendo el balón half, Nicolielo él la va en la van línea aquí, también en la cornisa la bola, se la vio afuera. Repondrá camioneros con el pájaro Luca Lemul. 0 a 0 este juego. Lemul. Es que la baja, es Hidalgo. La marca de Nicolielo. Bien. Hay que bancárselo, Hidalgo, eh. Hay que bancárselo a Hidalgo. En la paralela Nieto. Cerraba bien Oliva. La salida será el Moncho Fernández. Nicolielo. El envío largo para que anticipe Lemul. Es que la peinaba era Oliva, Nicolielo. Ahora Navarrete. Navarrete, la marca del mono Hidalgo. Tiene que aquí matarse rápido de Navarrete al partido. Está demorando un tiempo más en cada pelota. Y en este tipo de encuentros, definitorios no se puede regalar nada. El envío largo del Mocho Fernández. Otra vez será bola de Italo Gómez, que se ha mostrado muy seguro y sale rápido para Nieto va el Mauri Nieto busca apoyo lo encuentra en el Emul. se equivoca el pájaro, se apuró se apuró y veremos también cómo le cae a Camioneros esta vocación ofensiva de tener que llevar las riendas a veces de la pelota me parece que le cae más cómodo que la tenga Half Oliva, otra vez sale el Moncho arriesga Jaff con el 5 versus 4 cuando ya jugamos 8 minutos de este primer tiempo ahora salida para el camión Lemul, Aleje con Masilla que aparece ahora Schwarz buen movimiento en la paralela gana el Pela Berti que lo siguió toda la cancha lo corrió toda la cancha lo corrió Berti para recuperar la posición de bola, Oliva que la baja con el pecho, la presiona el Joaquín Mancilla, Oberti que la juega, larga, para el capitán, ganó Oliva de frente, Oliva, fuera el remate, la chicoita lo buscó el primer palo, se le fue a Oliva, una salida muy buena de Haft. Le dejó mucho espacio el Pela, seguramente con un poquito de desgaste después de la corrida anterior. Oberti aprovechó esos metros para meterle la bola oliva, que quedó mano a mano. Sí, así es Mauri, como marcabas recién. De todos modos camionero con el ingreso del mono Hidalgo, que, que es un jugador, sabemos, ¿no? De... De, de, de altísimos recursos y, y de altísima capacidad física Trepó unos metros en cancha en cuanto a la presión No está esperando tan atrás Salió a presionar un poquito más alto Y Nelly que buscaba ahora Y recién Oliva encontró un espacio clarísimo Habrá que ver Cómo va cambiando la tónica del juego y No se va a sostener los 40 minutos igual Más allá del de, de resultado Que obviamente obliga Por ahora estamos 0 a 0 Habrá que ver quién va tomando el mando del juego Porque se lo van a repartir A este nivel es muy difícil Mantener el partido y Nelly que presiona Bien arriba Salva al Moncho que la cuelga ahora al techo Hasta lo que marcábamos, ¿no? Nelly presionando bien alto A diferencia de los primeros cinco minutos Y es otra postura que tiene que tomar Haft Ahora es que roba eso Berti, buscado, Berti se dejó caer, no hay nada. Siga, siga, dice Dilernia. Por eso quiere aprovechar la superioridad, Camineros. Pero Dilernia tiene que parar el partido. Quedó golpeado Berti. ¿Cómo vio esa maniobra, Tapia? No, no, para mí no es falta. ¿eh? Para mí, en todo caso, se cae y, y el dolor tiene que ver con la caída. Dilernia le marca clarito que no fue nada. Oberti, que estaba tirado afuera, se dio cuenta de que estaba dejando con uno menos a Jaff, metió la cabecita dentro de la cancha y Elena tuvo que parar. Ahí se levantó como si nada. Se habla mucho nos quedamos escuchando devuelve el balón Jafa ahora será salida para camoneros. ¿cuándo? ya entramos a jugar los últimos 10 minutos 30 de este primer tiempo vuela el tiempo pero los goles no llegan todavía, arriba Hidalgo es que ganaba Aero Oliva Navarrete, Oberti de frente Oberti abajo en le NLK, Navarrete Navarrete para Oberti, la bajó el centro saque si quiere ganarle Bull, Hidalgo la presión, la presión rápida se la tuvo que sacar de encima Hidalgo, Oliva, muchos minutos para Oliva en este primer tiempo Hernández, abajo la infracción, abajo la infracción de Nelly sobre Berti, en la tercera o la cuarta de esta tapia. La tercera me parece en contra de Haft, a favor sería en tal caso. Eh, en esta estuvo vivo Berti, eh, La buscó, apenas sintió el contacto Se dejó caer Luego muy cerquita pitó Pero el partido está un poquito más Más roto que cuando inició Menos pensado Ahí ha venido y vuelto un poquito más constante No tan preciso quizás Pero sabemos que estos jugadores cuando Cuando apuntan la mira, cuando calibran Se equilibra. Te decía, muchos minutos para el Piti Oliva Ahora vuelve Casasola ha rotado los cuartetos Montiel, pero no con, con tanta estructura, como lo había hecho en la jornada de ayer, como lo hace normalmente. Hay que ir adaptándose a los partidos. Casa Sola, largo, era el pase de Oliva. De todas maneras la rescata. Navarrete. Navarrete, cama en cara a Navarrete. Otra vez con Hernández. Que ha ingresado el 7. Y el que responde es el otro, 7, 7 El capitán de camarero Luca Nelly Para mandarla afuera 9, 48, es lo que le resta a Esta etapa inicial Se le pasa los segundos Hernández Durmió, eh, durmió la siesta Hernández en esta Durmió, entró dormido Hernández en esta Se cansa de dar indicaciones El Pite Oliva Está en todo Y como marca Y Schwartz que ya le ganó unos metros Sí, sí, le pasa Pillo el pelo a Schwarz Nelly, recibía por acá el pájaro, Hidalgo que no, será lateral, favorable la camión, Schwarz, que recibe y mueve, de manera horizontal, sí señor para Nelly, entra a juego Hidalgo en el eje, Lemuy, en el fondo Schwarz que la va a meter larga para Hidalgo, ganó Hidalgo, ahí está, llegaba Nelly, sale Moncho, grandes intervenciones de Fernández, eh. Rapidísimo de piernas, Fernando Y además que tuvo la más clara, me parece a mí, del primer tiempo. ¿eh? Sí. Ni hablemos de esa porque fue la más clara, mano a mano, salvo Ítalo con la cara. Un cuartito plagado de experiencia en este momento en camioneros. Con los históricos, dice usted. Suárez, sí. Lemúl, Hidalgo, ¿y quién me está faltando? Hidalgo y Nelly, Jos. Mamita querida, ¿no? Toda la carne al asador, camioneros. Toda la experiencia luchaba Hidalgo contra Oliva. Qué duro es, ¿eh? ¿no? Para el marcaje, enfrentárselo al mono Hidalgo. Es bravísimo. Una potencia física, unas cualidades técnicas también. En una baldosa te puede dejar palantado y después definir Lemul. La apertura para Suárez entra pisado adentro el envío para Hidalgo. La aguanta el mono. Esto es lo que decíamos. En una baldosa se equivoca. Pero la vuelve a recuperar seguro, ahí la perdió. Navarrete abajo, Hidalgo, ¿no? Navarrete la lucha, casa sola. Le quedó atrás. Oliva, Navarrete, Navarrete con la bicicleta, Navarrete la filtró. Ítalo. ítalo, Ítalo, Ítalo, Ítalo. Que tiene una tranquilidad, Ítalo Gómez. Tremenda. Oliva. Lo llaman al pájaro quien se viene en el camión. Juaco Mancilla, se prepara. Ahí lo tenemos al campo de juego el chiquere. ti la tibla, aguanta el Pela yuás, el pela en ataque camionero. Buscando el puntazo, el pela. Algo que me parece que tienen que empezar a hacer los dos equipos es rematar de afuera. No han probado. Intenta llegar tocando, pregonando el pase corto. Y a veces ese puntazo sorpresivo puede darte réditos. ¿eh? Y algo en el área, la aguanta. Y hay mano. Hay mano de Hernández. ¡Será tiro libre, pero peligrosísimo! ¡La jugaron rápido! No, no, no, no, Dice Ilernia. no, no, no Dice Ilernia. yo realmente no estoy en la fina del reglamento. ¿Se puede jugar rápido en esa situación? ¿Cuál es el límite entre jugar rápido y esperar la orden del juez? Yo tengo entendido hay un vacío legal. que hay un vacío legal, yo tengo entendido que rápido se puede jugar únicamente en 20 metros propios. Es buena esa, ¿eh? puede ser, es ¿eh? potable. Yo le, le pongo un toque. Y ahí va, no, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol, gol, gol, ¡Gol! Nelly, Nelly, Nelly, Nelly, el capitán. Y ahora sí, todo tuyo, Tapia. Porque acertaste en todas. Te dejo el comentario. Van a camioneros 1-0. Y bienvenido sea el reglamento para camioneros, ¿no? Que la había hecho rápido, pero había tapado Fernández. Y después de la orden de Lobo. Después de la orden de Lobo. Me parece que un segundito de. de, de, de dormirse un poco de jaf en esa. Nadie le salió a Nelly. Muy solo adentro. Y no, y no fue una jugada estrafalaria, no, por decirlo no, de alguna manera, ¿no? demasiado elaborado, cortito para Nelly, que abrió, abrió el pie, gana el camión 1 a 0, empieza otro partido, ¿eh? Empieza otro partido, gana 1 a 0 el camión, y vos decías, una jugada, ahí está el peti tiene y si ¿se puede jugar rápido atrás en mitad de cancha? Como lo decía usted, el envío largo para que llegue el pelo a Joar que no, 1 a 0 el camión, el gol de Nelly... Y a veces no, tanto laboratorio y un pase corto y la resolución rápida termina siendo más efectiva. Aprovechar también los momentos de desconcierto del rival, se durmió half pasó factura y camión, cobró por caja y gana 1-0. Hay minutos Tapia, ¿eh? vamos a vender y venimos.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 Volvemos, pasó el minuto, gana Camioneros, 1 a 0, el gol de Nelly, el gol de Lucas Nelly para darle la ventaja, ahí lo tenemos al equipo, habla Facu Moreno, el camión, con el gol de Nelly, arriba 1 a 0 por ahora, solo por ahora, cuando quedan 7.33 para el cierre del primer tiempo, se está metiendo en la final, pero usted sabe que esto todavía no terminó y cambia todo, cambia siempre, cambia eso tiene que enseñarle a Bress. ayer le pregunté en vivo cómo era la frase no me acuerdo qué me dijo pero algo de otro planeta <risa> todo pasa dije, todo, no, pa ¿Todo, todo pasa, pasa la aerondona, la aerondona esa. todo pasa sale Ibarra, Ibarra filtrado para Casasola, que no, le está costando el partido a Casasola los primeros minutos lo tuvieron un poco más participativo, ahora no encuentra su rol el 20 Montiel que busca profundo con el pivot camineros que consigue marcar bien 1 a 0 el gol de Nelly Le da la ventaja Al dueño de casa Aquí en el Gigante del Sur Que ahora busca con aquellos jugadores Propone la misma que de Half. El Pela En la paralela y algo Está dentro de la bola Pero Ibarra viene el apoyo ahí del doblaje Willie que está en posición de ataque, recupera Hidalgo y gana el lateral Hidalgo. Y gana el lateral Hidalgo, a pura potencia el mono en esta. Willy había quedado en campo contrario cuando intentaba Camerero Nelly. Mansilla. Mansilla hacia afuera, el toque de Nelly. Mirando el juego para Mancilla, que busca el uno para uno, pero Oliva lo cierra bien, lo conocen a Juaco. Nelly, Oliva que corta, Nelly arriba contra Casasola, limpio. Mancilla, Hidalgo que anticipa, bien, hay una infracción. Infracción de Hernández. Y automáticamente Montiel lo manda al pollo. Porque Hidalgo está generando infracciones, está generando complicaciones. Tres iguales en faltas en equilibrio, la balanza de infracciones. A falta de 6'31, Tapia. Sí, son, son equilibradas las acciones, se enciende el público. Hay un cuarteto en este momento un poquito más habitual en half. Un poquito más ordenado. Tratando de, yo imagino, hacerse la pelota otra vez. Schwarz. Arrancó bien half, se fue acomodando camioneros. Podría estar cualquiera de los dos arriba, pero me parece que lo del camión es merecido hasta aquí. Supo ser más profundo y aprovechar su momento. Otra vez Nelly con la bomba. Si no me equivoco, las tres infracciones cometidas por Haft fueron sobre el mono Hidalgo. De dos estoy seguro, no, no recuerdo bien la jugada. De... Y la ¿tiene? otra fue la mano de Hernández. La mano de Hernández, ahí está. Ahí está un dato de color. Dígame, hay tiempo. Se dio cuenta de que las pilchas de los dos entrenadores son de la selección. Están vestidos iguales prácticamente. Mírelo, ¿eh? Ese este es el ojo. El ojo clínico de Brest. Ese ojo que no tiene nadie. Que busca el detalle, que busca la diferencia. Casasola intentaba. A falta de 6 minutos, 1-0. El camión de gol de Nelly, A la salida del tiro libre. Vea la ventaja al verde, juega Haft con el pollo a un Garner, la filtraba tres dedos, se la anticipó del Pela. Casasola, no hay falta, se dejó caer, Schwarz, Oliva, el envío largo, se la sacó de encima, Casasola que gana. supone un poquito más friccionado el juego, se lucha, va un Garner en cara, anticipa Hidalgo y ahora te quiero ver porque va el jugar con Mancilla a toda velocidad. Hidalgo que no llega, lo cubrió bien Casasola. Pero es un partido como el comienzo. Ahí de vuelta. Arriesgan los dos, van por la victoria. Camineros ha cambiado. Ese sistema de replegarse, de esperar. Desde el recambio. Y el ingreso sobre todo del Mono Hidalgo que le ha dado. Otra fuerza en no ofensiva. Sí, que no ha salido desde que ingresó. El Camioneros está cómodo en el partido. Ahora sí que entramos a jugar los últimos cinco del primer tiempo. Van Garner. Lo presionan entre dos. Nelly afuera. Salida para Haf. Cinco minutos finales. Aquí en el gigante, primer tiempo quedan 20. Lo... Que el plan inicial Mauri de Camioneros de replegarse y ahora de salir tiene que ver con una lectura de que Jaff en los momentos en que dispuso el balón no estuvo tan tan preciso como suele estar. Juan Garner ganó. En... ¿se fue esa pelota? sí, salió salió, salió, salió salió, salió, la vio el ojo clínico el ojo clínico de Brey la vio impresionante por eso repone Camonero, van de cinco. grita Oliva desde el banco pero la presión rápida del negro, Juaco Ibarra genera la recuperación de bola Ibarra que peleaba con Eli. es un partido durísimo es un partidazo en y la bajó y algo. a la espalda del Piti Oliva la durmió en el pecho se acomodó y después la volea la había quedado un poquito alta pero era para terminar, la vía que rematar sea como sea va un garner con lo justo el pollo presionado, casa sola en el rebote casa sola Schwarz y sale a correr, se viene el camionero lo tiene y está se lo perdió se lo ha enorme la defensa, ahora a Bajaf, y agarrate porque en la contra Bajaf Oliva soltó para Ibarra, Ibarra, Ibarra, Ítalo. Ítalo, Gómez ahora abajo, de ida vuelta, de lado a lado. Gran transición de ataque a defensa para Jaff y después en el contragolpe lo tuvo el negro Juaco Ibarra, chico Ítalo, que ha sido importante porque le está dando una seguridad al verde. Como siempre, Víctor, y además te mete estas bombas largas que proponen. Peligro, en campo contrario, salvó a un Garner, será córner. Tapia, cuénteme qué pasó en esta locura de minuto y medio. Eso pasó, una locura. Haft no está fino con la pelota, lo que sucedió fue una pérdida, yendo hacia adelante casi sin ningún concepto de cazasola. Perdió en inferioridad, salió camioneros, 3 para 2, lo tuvo, se, se dobló Oliva, que hizo un repliegue fantástico. Estuvo a punto de tocarla con la mano en el área y en la contra salgó Gómez. Hay minuto pedido, nosotros vendemos. Ya venimos, quedan cuatro minutos para el final del primer tiempo.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 para la ejecución. Ahí la acomoda el 6 la orden de Dilernia, Mancilla con Hidalgo. En la marca Casasola. Quiso meter la bomba al mono. Buena marca de Casasola cerrando la línea de remate. Cuatro minutos finales. Los dos con tres faltas. Todavía con dos por dar. Mancilla. Tienen uno para uno pero lo cierran bien escalonado. Haaf. Schwarz. Con el envío largo, se la sacó de encima. Se la sacó de encima el Moncho Fernández. Va un Garner. Subí, pide Moreno. Quiere presión. Ibarra. Filtraba rápido para Casasola, que no está cómodo Casasola. Mancilla, ahora que levanta la marca de Haas. Y sale bien Camerero de la presión. gateca. el Moncho, rebote. Saque si quiere ganar. La lucha Schwarz. Queda solo en el fondo Nicolielo, pero Mancilla le corta el pase. Esos son los riesgos, ¿no, Tapia? De levantar la presión, de quizás ir a buscar el, el doblaje, marcar tres contra dos, presionar. Cuando te salen de esa presión, queda mucho campo para recorrer y espacios. Sí, sobre todo si, si el ala opuesto... No hace ese relevo, no toma el eje. Cuando, cuando el resto de los compañeros levanta la línea de presión, eh, se queda muy expuesto a las transiciones. El que recibe en la puerta de atrás se va un garnero de barra. Metió la bomba el negro. Era Casasola, perdón. Casasola finalmente que sacó el remate. Hubo un rebote, será córner, pero lo que decía anteriormente, hay que probar también cuando queda boyando, cuando tenés la pelota de frente. Hay que meter el puntazo porque en este tipo de encuentros es muy difícil convertir. Y hay que utilizar todas las herramientas a disposición. provocas a sola será corner. El envío desde la derecha del negro Joaquín barraba El pollo con el taco, pide un penal. Saque si quiere ganar. La pelota que se nos venía a zona de transmisión. Tapia la quiso para de pecho. ¿Qué quizás se tapia. Está confiado. Está confiado. Nicolielo. Ibarra. Otra vez Nicolielo. El pollo va a un Garner. Oberti. El toque corto para el Luchi. Va un Garner. Al fondo para Oberti. No pudo controlar. Salida para Cameros. Está cómodo, Camineros. No solo con el resultado, sino también con este trámite. Juega largo para el mono Hidalgo. Qué buena que era la combinación. Habían generado espacios, líneas. Hidalgo la quería bajar para el mago Gatica. Que entraba solo, pero se le fue larga Cuando volvió Medina en, en half. Están imprecisos en el conjunto de Montiel los pivó Tanto Casasola como Verti sabemos la calidad que tiene. Pero no, no han tenido las la mejores tomas de decisiones ni los mejores controles esta tarde. Y pocos minutos para Oberti ¿eh? Muy pocos minutos para Overti. Sí. Mucho para Casasola. Seguramente explotará el físico del 25 de aquí hasta el final. Obviamente Casasola tendrá sus minutos, pero es una tendencia y hay que marcarla. Muchos minutos para Casasola, pocos para Oberti Ahora sí, con el segundo cuarteto en cancha half. Viene Azariel Medina. ...en el lugar de Franco Navarrete... ...Medina... ...para Nicolielo... ...buscaba el segundo palo... ...se pasaba Torres... ...esto sigue 1 a 0... ...queda golpeado Ítalo... ...Nicolielo otro que tuvo muy pocos minutos... ...en lo que da el partido también en half... ...son partidos aparte ¿no? ...por más de que ya se hayan enfrentado dos o tres veces... ...para Oberti y para Nicolielo... ...enfrentar a compañeros con los que han entrenado... ...tantas y tantas veces... Y, y se los nota incómodos en el partido ambos apurados quizás por eh, supuesto que pueden destaparse en cualquier momento pero hasta, el, hasta, hasta esta altura del partido no ha sido la mejor performance antecipa Torres, quedó corto el envío del Pela Torres al fondo para Oberti pero antes aparece la uña de Gatica para enviar al lateral saque de banda desde la izquierda respondrá Ariel Medina minuto 40, Torre la bomba y ahora el Pela que cierra cuando tenía destino de arco el remate presiona Half, quiere el empate antes de que terminen los primeros 20 entramos a jugar los últimos 90 segundos en este primer tiempo 1 a 0 Cameros con el gol de Nelly Medina el control largo de casualidad le cae a Nicolero ahora Nicolero que avanza y espacio Torre se lo perdió Fernández se lo perdió Fernández. Cuando Kaff iba con el ataque 5 versus 4. Se apuró el mono, pide en mano, Nicolielo. Torres que mete un caño sobre el árbol tracción. Será tiro libre. Está bien Torres, ayer también un buen partido de Torres. Que cuando logra desnivelar en ese 1 para uno, es muy rápido. Se tiene confianza y eso puede ser también una de las cartas Deja para romper esta defensa del camionero Que por el momento se ve muy sólida Está bien Torres, es bueno el zurdo Cuando desnivela en ese uno para uno De aquel lado, como de este lado lo puede hacer Medina Me parece que a esta altura del partido Necesita half de ese uno para uno Cuando no encuentra la conexión clara En la sucesión de pases Minuto 20, Torres en la paralela para Berti Berti de zurda La metió cruzada se da salida nuevamente para half Y sigue con ataque de 5. El Moncho Fernández en campo contrario. Aquí recibe el ajero. Torres. Nicolillo. Filtrado en el eje. ha Ariel Medina. Que comete infracción. Así lo marca Lobo. La generó Gatica. Y algo de inocencia, ¿no? Por parte de Medina Sí, la Sabe mucho de Mira, no cosas. Perdón que lo corte, va el pela Bien Nicolielo, muy bien Nicolielo Le puso el cuerpo por delante Y salvo que era una clara Otra vez Fernández a campo contrario Con arquero jugador, jafe envío Para que salga Ítalo Para que salga Ítalo Sí, 1 a 0 el match, arriba el camión, arriba el verde. Mitidísimo, Ítalo Gómez. ¿eh? Un mm, partidazo de Ita, de lo mejor del primer tiempo. La paralela, Torres, el moncho, abajo Lemúl. Abajo Lemul y hay penal. Y hay penal, penal, penal, penal. penal así lo marca Vilernia. Estaba de frente, se lo marcan al pájaro Lemúl. Y ahora sí, todo suyo, Tapia, ¿eh? Todo suyo, porque hay penal, será para Haft. Y amarilla para Lemul. No, no, yo lo, lo primero que hago cuando, cuando veo el cobro de, de Damián Dilene, que a ver, a favor de él está al lado. Desde acá lo primero que hago es mirarlo a Brés para ver qué vio y vio lo mismo que yo, nada. No, no, no, no, no creemos que haya pegado en, el, en la mano, pareció más bien en la parte alta del pecho, a lo sumo en el hombro. Sí es verdad que la mano estaba quizás un poco separada del cuerpo y en la velocidad de la jugada puede dar impresiones para repasarla una y mil veces, pero no deja de ser muy fina, habrá que verla a mí en la primera impresión me da la sensación de una mano, de ahí acá hay intención, olvídate, eh. no creo que haya habido intención pero yo vi una mano por ahí suelta, después la veremos en la repe y además es la quinta para Camioneros a falta de 30 segundos, va a ir a Berti por la ley de Rex. Oberti contra ítalo, ítalo, para mí la figura de este primer tiempo. Sí, coincide. Por las que ha salvado, por la seguridad, le habla el mono Hidalgo Berti, que ayer pateó un peral y lo convirtió ante Atenigo. veremos hoy en el arco, ítalo, va Oberti. Oberti contra ítalo, gol, Jafo Berti enorme definición en el penal palo de adentro empata Jafa ahora se le complicaba al equipo de Montiel para entrar y con un penal y ahora Torres abajo étalo. muy sólido Ítalo Gómez no se puede respirar Tapio no se puede ni pestañear en este partido no terminé de gritar el gol que ya iba Torres por otro juega en la línea, Medina que gana con el pecho la deja para Torres, Torres que gana Torres al rebote, Torres Ítalo y se acabó el primer tiempo final, final señores final final del primer tiempo Faf 1 Camioneros 1 le habla Hidalgo a Dinernia cuénteme Tapia ahora todo suyo un gran primer tiempo un gran primer tiempo con un resultado ...y con un segundo tiempo que nos va a... ...que va a despertar de la siguiente manera... ...el resultado de ese empate es tan igual que como empezaron... ...pero me parece que el segundo tiempo arranca bien caliente... ...bien caliente... ...estos últimos dos minutos pasó de todo... ...me pareció incluso que en el gol de Oberti ...hubo una mirada hacia el banco de camioneros... Va, ...va a arrancar bastante arriba... ...desde lo conceptual... ...se midieron... ...se pesaron... Como dice la frase, ¿no? Y se hallaron defectuosos. Ahí encontraron las, las mejores herramientas para vulnerarse. Vamos a discutir lo que fue la mano de, de, del penal de, de Lemul, Pero Camioneros, a, a mi entender, lo leyó un poquito mejor que Haft. Sin embargo, Haft nunca renunció aún. No teniendo la mejor tarde, nunca renunció a, a su estilo, ¿no? A tenerla, a moverla y a siempre intentar. Haft que intentó siempre, Camioneros que para mí tuvo un mejor primer tiempo, estaba arriba y con una jugada aislada, por decirlo de alguna manera, porque cuando presionaba Jaff, la fortuna de esa mano que vio Dilernia cobró penal, la veremos después una y mil veces. Nosotros vendemos cinco minutos y regresamos con el complemento. Empatan aquí en el gigante. Huff y camioneros uno a uno.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 ...la situación del penal... ...ahí, ahí no sacamos la duda con, con el juez del partido... ...lo que él marca es que la pelota rebota en la cara de Lemul, ...por eso se tocaba la cara, no sé si llegaba a tener sangre o no... ...pero después de rebotar en la cara pega en la mano... ...clarito, bien en la mano, no en el brazo... ...lleno en la mano que estaba muy separada del cuerpo... ...y por eso el cobre... ...en el arco Gonzalo Hernández para Haas... ...el clásico recambio que propone el rojo y negro... ...partido 1 a 1... Que 20 minutos se nos vienen, ¿no? Que 20 minutos se nos vienen aquí en el gigante. Por el pase a la gran final de la Copa Ushuaia. Jafi, camaneros. Esperemos que igual de entretenido que los primeros 20. Que, que los nervios no jueguen su, su rol. Y que siga primando el futsal mientras ya están sacando a las infancias que le gustan a Brest. Y estén en la cancha <risa> y yo no comparto. ¿no? no, no, para mí no tienen que ingresar. Para mí no se debería permitir el ingreso en ningún momento. La pone en juego Espinosa, ya está en marcha el complemento. 1 a 1. Suar que sale, largo en la individual, Nicolielo la deja salir. Con, el, con un cambio de piezas también Jaffo iba adentro. Se mantiene Nicolielo y Oberti. Y enero Juaco Ibarra para completar el cuarteto en cancha. Ibarra en la línea, recibe Oliva contra la marca de Gatica. Muy buena marca de Gatica. La reposición será para Half en los pies de enero, Juaco Ibarra. Nicolielo hacia afuera con Nico Nicolielo que entra a Pisado, buscaba el remate. Termina impactando en Nelly. Será reposición favorable a Jaff. Ibarra. La toca corta Nicolielo. A ver, ¡Oh! entraba. Terminó sacándola el 25. Autor del empate sobre el cierre de la etapa inicial. de la línea de sentencia del penal. Después de la mano de Emul. Ibarra se la saca encima. Repone Camoneros. En este primer minuto todo de Jaff. Por ahora, veremos si Camioneros se mantiene sin sí, Hidalgo en cancha, ¿no? Que ha sido quizá la pieza que más peso ofensivo le dio. Sí, salió a descansar un poco el mono. Y en half, por primera vez, están compartiendo en este partido cancha Nicolero y Oliva. Dos muchachos que se reparten bien el eje, van cambiando esa posición y van dándole juego, volumen a half. Los gestadores de juego, ¿no? Que tiene los creadores de primer y segundo cuarteto. Le envío ahora adentro para que remate Schwartz, La marca era de Nicolielo. ¡Hernández! ¡Hernández metió la mano! Cuando saca el remate en él y siempre es peligroso. Tiene un cañón y en esta bien direccionada lo sorprendía Hernández. Que respondió bien, la mandó al córner. Se la salida desde el vértice para la gente del camión. ¿No le da un poco de ser los sponsors de, la, de, de ambos equipos? ¿La dice y la Cabaña? Exactamente. Siempre. Fin de semana con promociones en La Seca Marcos Ari, Alem. se puede pegar una vuelta cuando quiera, uno de los sponsors también que tenemos, cuando hay gol. ¡Gol! ¡Del pega! Gol de camioneros. Y mire, si no le da sed ahora, el gol de Schwartz que pone arriba el camión 2 a 1. Cuénteme, Tapia. Lo sorprendió el remate Hernández, lo agarró desprevenido como a nosotros. ¿Qué es lo que pasó? Cuénteme. Se tenía el 14 de camioneros, el borracho, ni más ni menos. Bombazo cruzado, nada que hacer para Hernández Pero, a ver, vamos a marcar Que los dos goles de Camioneros Vienen de sendas, eh, eh, pelotas detenidas En donde Haas parece dormir Mucho Montiel de hecho no da ninguna indicación Después del gol me imagino que no debe poder creer Que en dos pelotas paradas Sin tanto eh, craneo, digamos eh, Camioneros se pongan en ventaja A la vieja y confiable de Soberti que gana con el pecho Goles de Nelly y de Schwartz para el camión que gana 2 a 1 en esta primera semifinal de Copa Suárez que usted viva a través de mzledeporte.com, Italo Gómez envío directamente afuera <risa> Oliva todavía queda un montón 17-50 Ibarra juega Nicolielo hay una infracción aquí lo vi caer a Ibarra en la lucha con Gatica ¿La ganó Ibarra? ¿La vio Tapia usted? No, esta no la vi Mauri estaba, estaba corroborando si el 14 era el borracho o no ¿Cómo que no? No, pero no, no, no. me nublé en un momento y no sabía, no estaba seguro Hablábamos de 6 y apareció el 14, mire que bien Tapia, eh Estuvo rápido, eh, estuvo rápido, ¿eh? Estuvo rápido Tapia está encendida esa lamparita eh y aquí roba Suárez se la saca encima 2 a 1 el camión el gol del Pela Schwarz en el arranque el complemento le da la ventaja a Ibarra el grito de Ítalo Gómez mía mía y ahora saca para Espinosa Oliva Oliva metidísimo Moreno también en el banco del camión Oberti, el taco para Nicolielo, abajo, Espinosa limpio. Oliva, Ibarra, Oliva, Nicolielo, Nicolielo contra Gaby Espinosa. Se tiene que apoyar. en Ibarra que juega en la rotonda para Nicolielo, la media luna, el envío filtrado en el eje, gatica. Nicolielo, imperfecto el pase, Oliva. ¿Qué lucha sale Cameros? Buena la de Espinosa para ganar la bola. Será salida lateral. Ítalo Gómez se la tuvo que sacar de encima. Veremos ahora si sí, Cameros puede sostenerla. ¿De qué manera? Nivela fuerzas. Facu Moreno con los cambios. Ya escucho de fondo un llamado para la salida de Joaco Batica. Haft se va a venir con el arquero jugador viene el mono Hidalgo de nuevo en camionero tengo ganas de verlo al Cacha Ferreira también Oberti, 16 minutos para el cierre lo gana el camión y colera al fondo Hernández, que choca con Ítalo Gómez será salida de arco para el camión y lo ve Hernández volcado en ataque y me hace acordar al partido con Camionero de Río Grande por la Superliga, donde Haft lo tuvo que ir a buscar y lo fue a buscar prácticamente todo el segundo tiempo con aquel jugador ataca el pela a Schwarz Enorme corrida del Tela Schwartz. Lo cerró bien Ibarra. Después el doblaje en el apoyo defensivo de la de Van Garner. Que termina siendo afuera la bola. Como ahora se va afuera por la presión del Mono Hidalgo. Que en la primera ya consigue una recuperación de pelota. Van Garner, el rebote le está a Nelly. Oberti que pide infracción, reclama. Abajo Oliva. Traba Hidalgo. ¡Queda golpeado, Overti! Es un partido aparte de Overti y Mauri, eh Oberti y Nelly, ¿no? Sí, sí, es un partido aparte Nelly fue con, con mucha vehemencia la pelota, no me parece que lo toca Pero Agustín no tiene que entrar en estas cosas tampoco Él, él tiene calidades y características sobradas para poder hacer un partido distinto ¿Y hay amarilla además? Sí, sí, sí, lo Por tirarse. Por tirarse, sí. Amarillo para Berti, entonces lo decía Tapia, ahí va a estar caliente. El segundo tiempo, Berti enojado, se va pateando cosas en el banco. Más allá del gol. No ha estado fino en el juego, en el sistema, Berti. En un partido aparte para él. Será salida para Hafe en ataque porque en él y la revolió. y la regaló en salida. Envío de Torres. Va un Garnera, falta de 15-30. Recibe el pollo. Torres, el pollo. Torres. Hacia atrás con garner Para afuera. con La marca de Nelly recupera la bola. Salida para Cameros, Espinosa. Nelly que recibe. Y se apoya en su arquero. Hablamos de Ítalo Gómez. Que envía largo. No iba a llegar nunca. Y algo... Por eso la salida será para la gente de Haft. Con Torres. 2 a 1 el camión arriba. Queda un montón todavía. Torres. Aquí abajo el que recibe es Casasola. Se equivocó Torres. Espinosa. Hidalgo. Buena marca de Torres. Limpio fue a la pelota. y Hidalgo, despacio. Torres, Torres. El puntazo. Ítalo. Buena respuesta de Ítalo en esa pelota complicada, ¿no? Con Pique previo zigzagante envenenada de Torres, Ítalo, que está teniendo un partido excepcional, le puso el pecho detrás de las manos, se protegió y la mandó afuera. No se quiso complicar el arquero. Va un garner encara el pollo, la marca es de Espinosa que automáticamente deja la cancha vuelve Lemus molestado, Lemus, ¿no? El 13. Así es. Uno de los que tiene caturín Amarilla. Qué líder que es, que es Italo Gómez. ¿eh? Cómo levanta el partido. Nunca tiene una protesta para sus compañeros. Son todas indicaciones, pero indicaciones posicionales, de atención. Es una pieza más que clave en las pretensiones de camioneros. Que ahora presiona bien, que ahora presiona bien en conexo, Mauri. No sé cómo lo ves. Tengo conexo staff desde hace rato. Independientemente del empate, lo veníamos marcando en el transcurso del primer tiempo. Es fiel a su estilo. Eso hay que reconocérselo. Pero ha mezclado incluso los, los cuartetos Montiel como vos marcabas y sin embargo nunca encontró un juego del todo limpio que se pueda sostener con el andar de los segundos y de los minutos. Está leyendo bien el partido, Facu Moreno, igual, eh. Está leyendo bien el partido, Facu Moreno. Ahora vuelve a recuperar Camioneros. Vuelve a recuperar Camioneros. Y Lernia que lo llama a Nelly y a Torres. Si sí, comparto eso que decís de Moreno, hay una buena lectura del técnico de Camioneros, teniendo en cuenta que Camioneros empieza el partido de una manera y lo va llevando después de otra. Y en todas eh, se sintió cómodo. En la contra va a un garro en el meto porque queda de frente a Javier Medina. Buen enganche. Y le para Torres. Ítalo. Ítalo Gómez. En el hueco central, en el eje, apareció Torres. Le abrió la cara. Pero le salió un tirito. Va a ser difícil romper la barrera la teladaña Daña. ha armado, ya tejido Ítalo Gómez. Bajo los tres palos del camión. Esto sigue 2 a 1 para el verde. A falta de 3 y 40. Y ataca con 5 half. Porque Hernández está en el área de Gómez. Torres. Va un garner. En la paralela para Hernández. Quedó corto. Llega bien Torres de atrás. Nelly que está haciendo un partidazo. Con el overall puesto. Con el overall Nelly. Nelly. Y Moreno que le recordaba, eh. ojo que tenés amarilla, no lo quiera fuera Nelly, sabe lo importante que es el número 7 en el equipo. Sí, está haciendo un partido muy serio, Nelly, eh. un jugador que a veces se va de los partidos, entra en el roce, entra en las disputas, está haciendo un partido muy maduro, muy serio, siempre colaborativo, siempre atento. Es un partido colectivamente hasta el momento muy bueno el también. Que ahora se tiene que replegar y defender porque Haas lo va a buscar intensamente, constantemente con arquero jugador en Medina, Aleje para Baumgartner, que bien la hicieron. ¡Torre, golazo! ¡Golazo, golazo, brazo, golazo, golazo! Brazo, brazo, brazo, brazo, brazo! ¡Gol! ¡Gol! golazo de torres golazo de haft y si había una manera de romper la telaraña de ítaro gómez era esta el toque corto el bombazo de torres travesaño ya va a guardar lo canta haft lo grita el rojinero Dos a dos. se ganó la amarilla a torres porque Cuénteme, Tapia. Por, yo imagino por la demencia en el festejo. Todo el banco de Haaf habla con Lobo. Romina Gil también está dialogando con los suplentes de Haaf. Mucha euforia en ese festejo. Mirá, es como si hubieras leído mi comentario, Mauri. Si había una manera de romperlo, Ítalo Gómez, era con semejante remate. No hay, no, hay, no hay nada que hacer con semejante tiro. Y no hay nada que hacer cuando Haaf encuentra eso. Eso que tiene a la hora de conectarse, a la hora de ser... Eh, prolijo con la pelota de jugar a un toque y encontrar los espacios. Bueno, es muy saludable que respete cada uno su estilo. ¡Qué golazo de Torres! Eh. ¡Qué golazo de media distancia! Lo pedía yo que busquen la afuera, ¡Vale, Hidalgo a la espalda! Se durmió el pollo. Lo tuvo, lo tuvo Hidalgo, perdón, bien digo. Lo tuvo Hidalgo a la espalda del pollo Van garner. Casi, casi camioneros. Es un partido que pestañas. Y caro. yo hace el envío ahora directamente afuera. Será salida de arco. Y todavía quedan 12-20 de este partidazo. De lo mejor que tiene la Patagonia este partido. Sin lugar a dudas, dos 2-2. Dos. Están Jaffi, camioneros, aquí en el gigante. Le Filtró bien para ir algo Hidalgo, ir algo para la le Lemuel, Lemuel, Lemuel, Lemuel, pegó en el palo, pegó en el palo y le van a marcar una infracción, le van a marcar una infracción a Haas, pero el palo le dijo que no a Lemul. que fue el autor intelectual de la jugada porque le pegó el grito, y después también el material porque metió el bombazo al primer palo, y el poste izquierdo Hernández le dijo que no, Será corner. A falta de 12-0-8. Para el final del partido Por ahora el penal es solo por ahora Porque cambia todo, cambia siempre, cambia Hidalgo la baja, Mancilla en el área Torres que lo presiona Torres que la manda afuera Será corner. el pase adentro Hidalgo Roba bien Torres Mancilla inteligente Mansilla inteligente, la sigue teniendo camioneros, no, será salida de Haas ja, finalmente, así lo indica Lobo. ¿Qué pasa en los bancos Brez? cuénteme algo porque están como locos los dos bancos. Están todos parados enardecidos, recién lo veíamos a Montiel sacar a Lemul ahí, porque parece que está buscando por ahí con la palabra, puede también jugar mucho, estaba verde ahí por esa zona de, que el tiene el amarillo, ¿no? Sin dudas, varios al borde de la pulsión cuando recupera Lemur peligrosísimo. Ahí está Mancilla, Hernández, Hernández, Hernández, gigante. Hernández aquí, aquí en el gigante del sur se hace enorme el arquero de paz para interponerse en una falla en la salida que pudo ser garrafal para el equipo de Montiel, salvo Hernández, lo que era la ventaja para el verde. No supo definir bien Mancilla el puntazo. Fue el cuerpo de Hernández, ahora el otro Hernández que va a Rodrigo, infracción de Lemul. Está molestado y camina en la cornisa, eh. Camina en la cornisa Lemul después de esta infracción. Cuando se iba Hernández es lo que pide el banco de Jabla la tarjeta. Y hay una amarilla, pero para el banco de Schaaf, para el banco de Jaff. ¿fue para Gutiérrez o para Montiel? Me parece que para Montiel, por la cara del técnico me parece, pero estaban parados juntos, para Montiel me confirma. Indultado Lemule, ¿eh? Recibió un indulto porque estaba en serios problemas. El envío largo para Chavero, que suma sus primeros minutos en cancha, el 9. El otro pivot que tiene Jaff. Oberti se ha quedado sentado un rato largo. Eh. Veremos si vuelve. Veremos oh. si el tercero se el vencido también. Marcábamos que los pivots de Haaf hoy no habían estado tan, tan incisivos. El que ataca, Evan Garner, Oliva, Hernández. salvo Ítalo, de Boto Oliva. Le pega al pájaro, le queda otra vez al piti otra vez, eh. otra vez Ítalo Gómez, enorme, lo de Ítalo, el caño de Oliva contra Demol. Directamente afuera, está para cualquiera de dos el partido. Se ríe muy con Oliva en el caño de recién. Filtro para Chavero, bien la marca del Pela que Qué gran partido el Pela qué gran año ha tenido el Pela Schwarze hasta ahora realmente en su mejor nivel, eh. en su mejor nivel, eh. con la edad que tiene en su mejor nivel. Y decimos su edad porque yo tengo la misma, ¿eh? no, no, no es por faltar el respeto ni mucho menos. y Hidalgo que gana, ahí está, lo Hidalgo, ¡ah! afuera, afuera el remate de mano que lo tuvo. No podés pestañear en este tipo de partidos, ganaba Hidalgo. Definió cruzado y lo que se gana ahora es la amarilla por quejarse, por reclamar. Es lo que pedía Hidalgo, es lo que pedía Hidalgo, falta una especie de agarrar el sobero del pollo arriba Schwartz. No da tiempo ni de hablar el match, Tapia. Y para mí recién el pollo desde acá, ¿eh? para mí la bajo en el brazo, pero bueno, está, está vibrante. Hernández que buscaba la paredera de la marca de Juaco Mancilla. Van tres cuartos ya consumidos de un partidazo, Mauri. Un partidazo, de lo mejor que hemos tenido el año. Oliva que ganaba la espalda. Llega antes contra Hidalgo, Choca. Nada, dice Guilherme, va un Garner, va un Garner, la marca de Lemul. Enorme partido, a falta. Quiere saber cuántos queda, quiere que le cuente cuánto falta en este partido. Por ahora hay penales. si entramos a jugar los últimos 10 minutos de juego. Oliva, que para el pollo. Hernández, va un Garner, Oliva, en la paralela con Hernández, el 5 vs 4, el toque adentro, no hay arquero, le mueve, que la revienta. Uy. Mabel me dice, Mauri vos tenés 32, el pela 30, me dice, yo estoy más viejo que el pela, por eso, pero yo ya lo no jugué hace rato, Mavi. ya me retiré hace rato yo, no me da por eso te doy los controles, aquí arriba, el gigante del Sur, en este enorme partido. Te vive, siente, disfruta, sufre a través de ms.leveport.com Va un arder corto para adentro, el Pela, Schwarz, una madre, el Pela Tiene la réplica, y algo a toda velocidad pasaba Mansilla, le pone freno al ataque, el verde Lemul avanza Lemul. Schwarz y algo Lemul, Lemul, Lemul, Lemul, la filtró. Era buenísimo el pase. A los román de Lemul. Con la velocidad justa, con la dirección. deseada. pero Mancilla se pasó unos metros. Por eso salvo Haff. Oliva. Nicolé de los tres dedos. Directamente afuera. Se habrá hecho Carnet. No, Mabel, que se acuerda la edad de todos los jugadores, ¿no? <risa> años y años, ¿no? Viéndonos de infantiles. Los partidos que habré ido a ¿no? firmar planilla y estaba vaya ahí. Sí, Tremendo. Nicolielo. Yo no entro en esa charla, no. Oliva, Lielo la bajó para Ítalo. Que pone la tenaza otra vez. Y juega rápido para Mancilla. La marca de Oliva. Bien. Lielo de frente, Nicolielo, puntazo. Ítalo. Ítalo que tiene una seguridad el día de hoy. Enorme. Volvió Berti en Jafe que sale Marcilla la filtró bien ahí entre líneas y algo que no, y algo que sí, y algo que pelea. Lemul. Nelly, juega el camión. Valverde. Lemul, el pase en la diagonal. Es buenísimo. Pero antes llega arriba. Cuando aparecía Nelly. Qué pedazo de pelota que metió Lemul. Que está volviendo de a poco también, ¿eh? Importantísimo para Camarero la baja el pájaro, se apoya en Italo Gómez y Mavi que dice no existía la compu, todo a mano, a puro corazón Hernández que mete el bochazo largo, la baja Berti con el pecho, la dejó corta y neni va, Navarrete, Overti, peligrosísimo Nicolielo, otra vez año, se lo perdió Nicolielo, mano a mano. Lo que se puede pagar esta chance perdida, ¿no? Lo que se puede llegar a pagar este mano a mano que tuvo Nicolielo el travesaño, le dijo que no. Y la presencia que impone Ítalo, ¿no? Cuando uno queda mano a mano, no quiere definir así nomás, por decirlo de alguna manera, no busca la fácil, tiene ponerla en un lugar difícil porque si no Ítalo de alguna u otra manera responde. En esta palo bonito para Ítalo, se salvó el camión. De hecho, lo pedía que había rozado la pelota en Ítalo. No sería de extrañarse tampoco por la tarde que está teniendo el arquero del camión. A esta altura, cuando quedan 7 minutos 30, cada ataque de cada uno de los equipos lleva una promesa, Mauri. Lleva, lleva como un perfume de gol. Y Haas que lo sigue buscando con el arquero jugador. Con Hernández en campo contrario. Camareros que tiene justamente ese espacio después. ...porque el arquero está en campo propio... ...y el arco a disposición para el camión como en esta... ...pero recupera con la foto Navarrete... ...son los riesgos... ...que corre Kaff... ...justamente cuando lo decíamos quedó corto el pase... no pudo rematar directo el camión... ...Nelly que busca largo y algo gana... ...Navarrete afuera... ...Navarrete directamente afuera... Cuando está en zona de ataque Hidalgo no hay lola, eh. es sacársela y revolearla afuera porque se para y vuelve a recuperar otro que ha tenido un buen partido el 15. Muchos puntos altos en camioneros, eh. muchísimos puntos altos en camioneros. Un partidazo realmente lo del camión. Aquí de local, Nelly arriba. A cualquier lado el remate del capitán ahora. ...cuando entramos a jugar los últimos siete minutos por ahora hay penales... ...por el lado de Jap, al no va el partido, el, el muchacho en pantalla... ...el Pitio Oliva me parece que ha sido de lo más importante... ...al no perder nunca la calma, nunca esa vocación de capitán que tiene... ...y por supuesto Grillo Torres que fue desequilibrante... ...Oberti que recibe de frente el puntazo arriba... ...rápido el 25 en esta... ...control orientado, se hizo el espacio y sacó el puntazo... Ante la marca de Nelly que lo ha marcado bien, lo ha presionado en un duelo. En un duelo realmente personal entre el 25 y el 7. A lo largo de estos 33 minutos de juego que tenemos en el Gigante del Sur. Olivo para la reposición. Al fondo Nicolielo de Sur, de arriba. Será salida para el verde. Vuelve el pela a Schwarz, muchos minutos también para el 14 Un gol El otro de Nelly En half, Overti Torre, los autores de los goles La bajó viene Hidalgo Nicolielo Que la saca fuera, lo decía Tapia Es quitársela a Hidalgo y mandarla fuera Porque si no sacártelo de encima Cuesta un Perú La salida de Schwarz Lemul que no pudo controlar, Oberti en la contra y está Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva. ¡Ah! Y Lemul, y Lemul con los justo cerró a Oberti que entraba para definir. Después quedó golpeado el 25. Chocó contra la pared, ya se recupera. Y Lemul que cuando vio que se le escapaba la bola. Dijo la que me mandé acá a correr y a recuperarla. Ambos equipos con faltas por dar, no llegan urgidos al final, no llegan presionados en este aspecto. Uno de los influyentes que tiene el juego y otro es el arquero jugador, Hernández adentro. Nelly afuera, Nelly afuera. Está sufriendo camioneros esta presión de Haft. El quinto jugador ha sido lo mejor de staff en el partido. Oliva, pero pasan estas cosas también, las puedes perder y queda complicado. Recuperan y juega rápido y algo, no hay arquero, no hay arquero, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. camioneros y algo, el mono Hidalgo, aprovechó, la perdió tapi el mono, con el arco libre a pesar de ser una, suite, una posición complicada, la mandó adentro, lo gana el camión 3 a 2 ahora, ¿de qué se disfraza Tapia? Lo que, lo que estábamos mencionando, lo que ya habíamos advertido en algunas ocasiones, el que no arriesga no gana, es verdad, y si bien la mejor herramienta de Jaffa había sido este 5 para 4, tras la pérdida una vez más, no pudieron contenerlo a Hidalgo en aquella zona en donde tan dañino es, superó la marca de Bongarni, después la del arquero, y mandó a guardar 3 por 2 en el gigante. ...a falta de 5.50 por ahora el camión se mete en la final... ...va por el tricampeonato en esta Copa Suárez ...pero cambia todo, cambia siempre, cambia todavía... ...no terminó la barrete Hernández, Italo Gómez... ...la perdieron Lemol, ...no hay dirección en el envío... ...será salida para... Half ...que deberá seguir buscando... ...y si hay un gol más de camioneros puede ser... ...letal en esta batalla por ahora se la lleva el camión 3 a 2 y entramos a jugar los últimos 5 en el gigante Nicolielo Va Garner Navarrete se equivoca Navarrete se equivoca Navarrete la salida será para Lemul Qué bueno es verlo en nivel a Lemul recuperado ya de la lesión, la baja Hidalgo, como la duerme el mono, me vuelvo loco, el pase al segundo, ahora se equivoca, y sale Navarrete, Sola. la jerarquía del mono Hidalgo, siempre lo mismo con el mono Hidalgo, a pura jerarquía, Navarrete, Casasola que la baja con el pecho, Nicolelo con el envío largo, el anticipo de Lemon. va un Garner, va un Garner, abajo Nelly, Abajo en el enorme partido del capitán también Cabrió el 0 a 0 Y ahora a pesar de estar amonestado Deja todo yendo abajo limpio el quite Ahora lateral para Haaf Cuando el reloj marca Que quedan 4.40 Nicolielo Navarrete Nicolielo Toca half. se repliega el camión, encontró la paralela. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. gol. De half, casa sola. Lo decíamos, tenía que apelar ese puntazo el 20. Le quedó y no dudó. Puntazo arriba. Nada que hacer para Ítalo. Y otra vez, Haaf lo perdía con el arquero jugador. Y lo empata por la misma vía. Tapia hay minuto pedido. Cuénteme algo de este partidazo que estamos viviendo. Y al que todavía le quedan más de cuatro minutos. Qué bueno que, es que, se, que suceda un partido de estas características, Mauri, qué bien que le hace al futsal, después de, de tantos partidos, a veces que no son a la altura, dos rivales que son tremendamente leales a su estilo, cuando quedan 4 minutos 20. Los tres goles de Camionero tienen que ver con un plan, con tres goles como jugó Camionero, simple, sencillo, práctico, y los tres goles de Haft también son producto de, de la manera que, que tienen de jugar, incluso en la adversidad, porque hoy no fue una de sus mejores tardes, no renunció y, y tenemos partidazos cuando queda un montón. Queda un montón y por ahora hay penales, nosotros vendemos rapidito, ya venimos. compro, no los compro. Será salida desde el círculo central para la gente del camión, con Hidalgo, lo empató half 3 a 3 el puntazo de Casasola arriba, quedan 4 minutos aquí en el gigante y en disputa está ni más ni menos que el pase a la final de la Copa Ushuaia, Nelly en la paralela, Ibarra que robó el peligrosísimo Nicolino y ahí todo... hoy. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, Casasola el robo de Ibarra Ante la salida de Nelly Quedó golpeado el pela Schwarz Se cayó el arco, se cayó todo Era un partidazo rápidamente Pega dos veces Haft Y está estar 2-3 Pasa a ganarlo Por uno por la mínima Casasola definiendo en el segundo palo El robo de Ibarra Pero esto todavía no terminó Porque quedó un montonazo en el gigante el arco y se cayeron los esquemas. Mauri con la misma moneda Pagó, hojas. Robó alto, fue práctico. A dos toques. Llegó al segundo palo. Y ahora Camioneros que siempre lo tuvo arriba. Por primera vez lo tiene que remar desde abajo. Veremos qué sucede. El que ataca el Schwartz. Lemul Quiere Lemul. Lemul el bombazo. La salida afuera. 4 a 3, lo gana Huff sobre el camión. A falta de 3.40. Ahora salida del vértice. El envío atrás, Lemul. Lemul hacia afuera con el pela Schwartz. Nuevamente Lemul El pela. Hidalgo. Juega el mono. Schwartz. El que recibe Lemul. Va el pájaro. Hacia atrás con Schwartz. 4 a 3. Lo gana el rojo y negro en la paralela. Arquero jugador. Cuaco, Gatica El carriga. Es el verde ahora. Le Legul que va. Hacia atrás con el pela. Hidalgo. El pela Schwartz. Juega Schwartz. Hidalgo. Schwartz. Hacia afuera con Lemoul. El cierre de Van Garner. Corre el reloj, quedan tres. Lemoul, la paralela para Mancilla. Será corner. Será corner. Lemoul. El que juega es Hidalgo. Hidalgo en la paralela, Gatica dentro que no. Ahora salida, será para el camión. El que juega es Gatica. Suárez, hacia afuera, Coleman. Suárez, Gatica. Suárez, Gatica en la paralela, Mancilla. Corner otra vez. presiona la Se repliega Haft. Quedan 2 minutos 20. De un partidazo en esta semi de Copushuaia. 4 a 3, lo gana Haaf, ataca Camionero, se le envió largo, ahí está, afuera, afuera el remate, afuera el remate. Lo busca Camionero, se defiende Haaf, queda minuto 27, 4 a 3 el partido, ataca Juaco Mancilla, Juaco Mancilla con el pase afuera Lemoul, minuto 20 Lemoul en la paralela, Gatica dentro, ahí está, se lo ha perdido algo. Se lo perdió el mono Hidalgo. Se lo perdió el Mono Hidalgo. Será salida. Salida para la gente de camionero Gatica. Mansilla. Va de Juaco Mancilla. Hacia afuera con Gatica. Minuto final. 60 segundos. Por ahora es finalista, pero todavía no terminó. Mancilla. Para afuera con Gatica. Mancilla en el eje. Mansilla afiltó. Está ese rebote Se lo perdió. Se lo perdió, se lo perdió abajo del arco el Mono Hidalgo. Se lo perdió el Mono Hidalgo. Qué locura la salvada de Hernández. Una locura la salvada de Hernández cuando estaba el empate. 4 a 3, Jafa arriba, quedan 56 segundos y hay minuto. Vendemos, ya venimos.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 Pasó el minuto, volvemos. Mire cuánto queda aquí en el Gigante. 56 segundos, 6. Jaff arriba, 4 a 3. Se acaba de salvar de una manera tremenda el equipo de Montiel. Salvo Hernández. En pugna, en disputa, el pase a la final de la Copa Ushuaia. Jaff por ahora. Pero todavía no terminó. Le queda algo. Lemoul. 48 segundos. Contra el tiempo, camioneros. Le Moule, ataca el pájaro hacia afuera con Mancilla, Mancilla en la paralela Schwartz, Gatica, 35 segundos cerrado Haaf no puede entrar el camión, 30 finales Gatica Schwartz. Le Moule Le, Moul, Le Moul, el pase filtrado y Mancilla que no que no pudo con el taco se lo perdió el camión esto sigue 4-3, Hernández, la revolea Largo, Schwarz, y corner. será para la gente de Haaf Cuando el reloj marca 20 segundos nomás 20 segundos es lo que queda Lo gana el equipo de Montiel, enorme duelo Contra los conducidos por Facu Moreno, Nicolielo la va a meter Aleja Ahí está, pegó en el palo, pegó en el palo, se salvó Camioneros en esta y le queda una contra Porque a correr 10 segundos El pase corto de Mancilla El pase corto de Mancilla Quedan 10 segundos Quedan 10 segundos de juego aquí en el Gigante del Sur Cabreros por la heroica Por la hazaña, por la épica En la última 7 6, Lemus, anticipa Oliva y se va Lemul la saca Y yo le digo 5, 4, 3, 2, 1 Final Final señoras y señores se mete en la final de la Copa Ushuaia. Le ganó en un verdadero partidazo con todas las letras a Camioneros. 4 a 3. Y estará jugando seguramente el próximo fin de semana la definición de la Copa Ushuaia. Para ir en busca de su segundo título. Camioneros lo ganaba 3 a 2 en una ráfaga. Haft se lo dio vuelta. Enorme match lo comenta para el país y el mundo el señor Lien Tapia en la pantalla de MZL no dio respiro hasta el final Mauri en el relato continuo de situaciones de, de riesgo constante cada uno con su estilo, cada uno legales tanto y tanto tapó Ítalo Gómez que al final el que bajó la persiana fue Hernández en, a, en esa última clarísima de camioneros un partidazo nos regalaron esperemos que, que sea a la misma altura la final, la semifinal que viene por delante se mataron a goles y, y, y sobre todo primó el futsal, que me parece lo más importante. En un enorme partido, Jaff. Se mete en la final de la Copa Ushuaia. Se mete en la final de la Copa Ushuaia. La alegría para el rojo y negro. La desilusión para Camioneros, que me parece a mí tiene que rescatar un partidazo y sabe que le puede jugar de igual a igual a cualquiera, que puede ganarle. Y estos partidos se definen en detalles. Aprovechó Haaf y es finalista de la Copa Ushuaia. Nosotros nos vamos rápidamente porque a continuación en minuto nomás se enfrentan en otro partidazo Mercantil y Comercio para definir el segundo finalista del certamen. Jaf 4, Camioneros 3. Usted le vivió en la pantalla del Deporte Foguino quédese prendido ahí, eh. no se mueva, porque a continuación llegan mercantil y comercio, lo relata Tapia, lo comenta Brest, en la pantalla de MZL, chau chau.